A ver, ¿qué han descrito de este dibujo? Se le rompió la nes al gordo. Se cae. Pobrecito. Niño lamentándose de su nes que se ha caído. Vaya, pobrecito niño. De un gordo a un niño. Ahí va, ahí Pero, lo que no entiendo por. ¡Qué gigante atacando Nueva York! ¡Yo hice un burro! Ni un burro, pero porque es una manzana. Es lo que no entiendo. Versus ¿Por qué manzana manzana en la ciudad? Versus una manzana? Es que, es que no entiendo dónde estaba la manzana al principio. Yo tampoco he ¿Y la manzana qué? Y de un burro a Godzilla. De un burro a Godzilla, o sea. Es que parece Godzilla y. y... No entiendo. Salamandra, ah, mi burro, se come No, ¿dónde te sentaste? No, donde te sentaste? Se come la torta <risa> Se come la torta No, ¿pero qué dibujo? M, M, M, M, M, qué rico en donde te sentarás <risa> Dice... Eh, a Nueva York se le dice la gran manzana Mister Asco, el ah, que ha de la manzana Uh, ah, me quiero sonar, me querés Ah, sí, vale, vale. Yo no, lo no, así, ¡Hostia! Ay, Vladimir Putin versus Super Cangrebot. ¿Qué? Vladimir Putin. El pelo de Hitman versus Don Cangrejo Cangre Tuerto. El pelón de Hitman versus ¿El de Hitman? Un Cangrejo Tuerto. No, quería hacer como... Como cibernético, ¿no? Como con un bot y pone 0, 1, 1, 0. Y luego... Había ah, leído, oío. Vale, vale, vale.